¿Qué tal amigos Patriotas? Este es su canal informativo Social News Master. En el día de hoy quiero traer a colación una reflexión del investigador, escritor y conferencista David Parceriza. Reflexión que consideré apropiada para estos tiempos de convulsión y en el que somos testigos de una serie de profecías que se han venido cumpliendo que está sacudiendo las bases de la civilización humana y que pareciera indicarnos que es el fin de este ciclo.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 amplifiquemos las palabras del autor que dice así, abro comillas, hoy me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno a los poderes reales y esos poderes oscuros que como ustedes bien saben tampoco podemos matizar demasiado acá, sin embargo saben que hablamos en términos conceptuales bastante entendibles para la mayoría de los que hace años siguen este canal. Con lo cual, saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las fuerzas y de su inminente avance. Porque avanzan, sí, muy deprisa y sin pausa. No se detienen ante nada y buena parte de la humanidad sigue completamente dormida ante esta situación sin identificar, sin discernir, sin entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está sacudiendo los cimientos de toda la civilización humana a través de lo que ya sabes que está pasando y otras cosas que por supuesto están planeando. Sabes que hay en el horizonte unos planes muy terroríficos. Podemos solamente citar uno de los más recientes que los habrá sorprendido muchísimo a todos y que parece el título de una película de ciencia ficción. Este señor, que como saben, que no podemos decir ni siquiera el nombre, se ha propuesto tapar el sol. Algo que aparentemente parece imposible, pero resulta que científicamente es posible hacerlo. Suponiendo que se invierta una gran fortuna, se puede perfectamente, pues estaba hablando de diseminar la atmósfera. Imagínense ustedes, señores, esas partículas pesadas para cubrir el sol y hay muchísimas otras cosas que vemos cómo van avanzando para esta especie de dictadura que es una palabra que muchos emplean, a falta de otra mejor que empieza por C y termina por O. Saben perfectamente a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Todo esto por supuesto es básicamente como las ranas que van siendo cocidas, hervidas en una olla a fuego lento. La rana no se da cuenta de que está siendo hervida. Ese es el gran problema y es de eso que, precisamente, quiero darles mi opinión de mi reflexión personal. Cuando muchos dicen, caramba, los buenos no actúan, no se pronuncian, no vemos unos resultados visibles y palpables, y, sin embargo, los malos actúan a sus anchas. Aquí hay dos cosas, amigos. Primero, sabes que parte del engaño consiste en los medios de comunicación. Los grandes medios engrandecen las actividades de los oscuros haciéndolos creer que son mucho más grandes de lo que realmente son. Son capaces de sobredimensionar todo de tal manera que nos influyen a nosotros. Sin embargo, no somos conscientes de que ellos en número son mucho menos que nosotros. Por supuesto, si tienen el dinero, si tienen el poder, si sí tienen las directrices y todas las facilidades para poder llevar a cabo sus planes, pero siempre con la complicidad de nosotros, porque saben que nosotros somos los que realmente tenemos el poder co-creador, esa capacidad de obrar milagros y transmutar la energía en algo material. Somos seres que a través de este don divino que tenemos de la visualización capaces de materializar lo que nosotros pensamos, sentimos y diseñamos a nivel de ideas. Eso es realmente lo que están haciendo. Ellos nos crean una visión reduccionista del mundo y de la vida que vivimos para que nosotros vayamos creando a su lado una realidad que cada vez parece más gris y derrotista y más por supuesto dictatorial más recesiva, más limitada ¿Por qué hacen eso? Porque saben que somos seres infinitos, saben que somos capaces de obrar milagros y que es interminable nuestra energía, no hay límites, ellos nos ponen los límites porque saben que somos capaces de vencerlos, por eso les digo que tanta insistencia a través de los medios de comunicación para sembrar el caos y sembrar el terror es precisamente lo que los capacita para seguir avanzando porque nosotros les damos nuestro poder nos arrancamos un pedazo de nuestra voluntad y se la cedemos a ellos y eso es lo que precisamente quieren y sobre todo el desaliento, el pesimismo, la ansiedad y la desesperación todos estos elementos son fundamentales para que ellos también se alimenten y se regodeen a nuestras espaldas con lo cual aquí tenemos una parte muy importante en la que nosotros tenemos absolutamente todo el control, pero no somos conscientes de que lo tenemos en todo momento, con lo cual la masa humana está completamente dormida y a merced de estas fuerzas oscuras porque así lo hemos permitido. Ahora, si nosotros fuésemos capaz de vibrar en el mismo nivel de energía en la que lo hacen otras entidades positivas ascendidas, todo esto acabaría en menos de 24 horas Sí, señores en menos de 24 horas esto es como un grupo de socorristas que no se están dando cuenta de que hay un grupo de niños que se está ahogando porque no son capaces de pedir ayuda o de gritar o de dar señales de que están en una situación de peligro y necesitan que les echen una mano nosotros somos como ese grupo de niños no estamos siendo lo suficientemente conscientes de la situación la rana se está hirviendo a fuego lento y no hacemos nada. Ese es el tema, esa es la cuestión amigos. Por eso es que hay tantas personas que dicen es que los buenos no actúan. ¿Cómo van a actuar si existe como una especie de ley de no intervención cósmica que impide precisamente inmiscuirse en el curso natural de una civilización en avance si esta civilización no es capaz de pedir ayuda, de despertar, de ser consciente de esa situación y de ese peligro? Por eso es tan importante que cada vez más gente vaya abriendo los ojos, amigos, y no los ojos físicos, no precisamente estos ojos los ojos del alma, de la percepción, de intuir, de anticiparse a las estrategias de estos poderes oscuros. ¿Qué quiero decir con todo esto? agrega el escritor. Pues que no bajemos la cabeza, no bajemos la guardia, no nos desanimemos ni pensemos que ya hemos sido vencidos. Esto no se va a decidir hasta el momento final en que deba terminar. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay mucho más masa de seres humanos despiertos de lo que todos pensamos. Recuerden amigos, el bombeo de todos los medios de comunicación tiene como objetivo destruir nuestras esperanzas hasta un punto que no tengamos ya ninguna chispa de luz ni de poder, ni ser capaces de vislumbrar esa luz importante a final del túnel. De verdad amigos, es importante que no perdamos los ánimos. De vez en cuando sacaremos un video con estas reflexiones porque precisamente buscan todo lo contrario, darnos miedo, asustarnos y tenernos completamente a su merced con nuestra voluntad en sus manos. Aquí la única cosa que podemos hacer es la visualización y durante el descanso nocturno son horas claves, somos seres multidimensionales que vibramos en una frecuencia divina. Y si nos desviamos de esa frecuencia positiva de amor y de paz, les estaremos entregando a los socios lo que ellos quieren, nuestra voluntad. Ese es el objetivo final, doblegarnos y convertirnos en seres sin conciencia, sin principios, sin tradiciones, sin identidad y sin valores. Fusionarnos con las máquinas para que seamos seres humanizados a merced de un puñado de poderosos. En nuestros momentos de descanso nocturno es cuando podemos ser capaces de visualizar un futuro mucho mejor para este planeta, todos juntos podemos conseguirlo. Es muy importante que nos escuchemos más nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu y dejemos de escuchar tanto lo que dicen los medios de comunicación corporativos. Esto amigos es simplemente una forma de recordarles que estamos todos en el mismo barco y que es muy importante que una sola persona despierte porque esa persona puede influir en muchas otras más. Y a nivel energético esto es como un efecto dominó, no lo duden, no hay nada que se quede olvidado, todo tiene su sentido, cada esfuerzo, cada pensamiento, cada cosa que hacemos tiene por supuesto una compensación.